Uh, se me olvidaba. Ya verás. Espera, espera Párate. Ahora vamos con la feliz para el 2017 y acabamos, ¿no? Porque yo hecho aquí un recuento. Ah, Sorprendente. ¿Qué te parece? Mira, la primera de Lego Batman Movie. Oh, esta tengo muchas ganas de verla. Esta ya es por ironía. T2 Star ¿no? Esta también tiene buena pinta. Sí, sí. Logan. Logan. Logan, tiene también... Que, por pinta... cierto, Hay una imagen de pajilla. Aniquilando a los federales mexicanos. <risa> bueno. La cuarta con la Isla Calavera. Dicen que es muy buena. Yo no sé. ¿eh? Ah, esta no la conozco. Costín de, Costín Costín de, de Shell, Shell. Costín de Shell. Pero, oye, que se ve que los fans están divididos, ¿eh? Porque hasta ahora yo había leído que todo el mundo estaba muy contento con lo que iban a hacer, pero ahora de golpe se ve que no tanto. Ya no está tan bien, vamos. No, no, yo no lo sé. La comunidad de fans está dividida entre los que dicen, oh, va a estar bien, y los que dicen, no, va a ser una mierda, como siempre hacen. Bueno, luego está Guardianes de la Galaxia 2, <risa> luego está a Spider-Man Homecoming, Spider-Man Homecoming, y la guerra en el planeta de los simios. Que yo digo una cosa, antes de verla, viva las antiguas, cabrones. Sí, yo te digo una cosa, mira, no sé nada, ¿eh? no he visto ni el tráiler ni nada, pero seguro, ya verás, o sea, si os fijáis con todas las que han hecho, siempre el título es una cosa y la película acaba justo cuando pasa eso, ¿sabes? Sí, pero a mí no me engañan porque yo soy fan de las originales Ya, ya. y no son más que remake de las originales. Por lo tanto, harán un remake, seguramente la guerra de paleta de los simios es cuando los mutantes luchan contra los simios. Y claro, la de los 80 tiene su chispa, pero hoy en día ya verás. No sé, me da la sensación de que harán una peli un tanto... Mejor me estoy equivocando, me tengo que comer mis palabras. Pero... creo que, van que no a ser... quiero ser purista, ni auténtico, ni cool, ni gifters, ni, no. ni hostias. Pero tengo gafas de pasta. Ah, no, son de... Sol. Bueno, también está por venir Blade Runner 2. Tengo muchas ganas de verla. A ver qué tal. A ver qué han bueno, hecho. No, que Harrison no haga como el, el despertar de la fuerza. Pues será un poco así, eh, porque hay otro que hace como de, ¿sabes? Harrison Ford aún vive en esta peli, pero el protagonista lo busca. O sea que a lo mejor tampoco hace un gran papel. No sé si sabes que Harrison Ford no hace mucho estaba en un bar y alguien le, le humilló, le insultó, le dijo que era que un payaso o ¿no? algo así, ¿no? Como que Harrison es un payaso. Pues Harrison le dio una curra de la hostia, no detuvieron ni todo. ¿no? <risa> ¿En serio? Sí, Harrison, no, hombre, a ver, también entiendo que si tú estás en un bar, borrachillo y te viene un soplapollas, ¿no? <risa> un o sea, solo, que disparó primero, ¿no? Pues el, se ve que le partió la cara al tío duro, ¿eh? Aquí con Harrison, mira, se cae luego en el set, pero a la hora de pelear, bueno, pues ha sido un placer iniciar esta andadura, ¿no? Hermano, ya 2017. Va a ser y seguiremos dándole caña a duro eh, y muy contentos por los 10.000 suscriptores que tenemos ya. Muchas gracias. Seguiremos dándole duro, seguiremos dándole duro y que, que sepáis que os queremos y que sin vuestra vuestro apoyo no estaríamos aquí, ¿no? Claro, estaríamos... Pero nos vemos... Bueno, sí, a ver, estar estaríamos aquí pero no estaríamos grabando. Tú estarías en tu casa y yo estaríamos. la mía, ¿no? Estaríamos fumando. ¿Sabes? Oh, pasa los helicópteros. Total. Escóndete, escóndete. Bueno. No, no, hay que pasar al lado, ¿eh? ¿Tú te bueno, te... pero estás dentro de la casa, ¿no? Sí, bueno, pero como caiga te vas a tomar por culo ¿eh? <risa> A ver, esto es así. Pasan muy cerca. No, perdona, era un inciso, ¿eh? Bueno, va. Pero si cae, pues, pues te vas a reír. Va a ser en directo la muerte de tu, tu youtuber favorito. <risa> <El tía. risa> uh, se me olvidaba.